Desde la tierra de Mendoza, yo abrazo aquí a mi madero y la verdad decirle quiero soltando las mariposas, Para decir entre otras cosas, el gaucho se hace presente, una figura viviente, un jueves que se engalana, mejor que sea de mañana, aquí por Canal 7. ¡Claro! Eso. Imaginando un fogón, está el gaucho fallador, dejando aquí el calor el día de la tradición. Crece aquí la emoción, desde La Plata hasta los Andes, mi pecho que se hace grande, con la décima que no erro. Si leyeron a Martín Fierro, recuerden a José Hernández. ¡Buena! Saludo a todo en general, con esta gaucha guitarra, encendiendo a toda la barra, como un arisco bagual. Yo veo si salgo igual, con los versos de regalo, soy astilla de un palo, siempre me sobró el valor, aquí tienen un payador, yo soy el Leiva Gonzalo.